Entre dos microcontroladores. En este caso solamente vamos a hacer la comunicación de salida. Es decir, vamos a primero configurar como transmisión. Luego lo vamos a configurar como recepción. Y luego vamos a tener el enlace de transmisión y recepción de dos microcontroladores. Para que vean ustedes que realmente es sencillo, es tedioso. Porque pues, obviamente hay que meterse a los registros que implica realizar esta configuración, es lo que vamos a ver ahorita este si tienen dudas vayan preguntando porque vamos a decir que esta es la parte que más configuración lleva en el puerto serie cuando iniciamos el curso eh, comentábamos que pues el micro no trae nada, cuando hablamos de un microcontrolador pues ya viene todo integrado y obviamente dentro de ese esquema de donde viene todo integrado pues trae la guard, y la guard cuando vimos sola la WAR, la 8255 en su momento, pues tenía su propia configuración. Así como lo hemos venido haciendo con todos los componentes que conectamos al microcontrolador, en este caso, como un display. Pues ya ven que requiere su configuración. Un teclado requiere su configuración. Entonces lo mismo sucede aquí. La WAR requiere su configuración para que podamos nosotros... Este... Podamos este, hacerla funcionar de acuerdo a las características que nosotros le pongamos a esa guarda Y también aquí, ustedes la pueden configurar como quieran. Se le pueden mover a los registros. Pues esa es la idea de las configuraciones. ¿no? De acuerdo a las características que quieran en la comunicación. Aquí la vamos a, a configuración de la forma tradicional, la más rápida. Pero ya si requieren algo más... <coughs> específico porque así lo requiere la comunicación, entonces ustedes lo, lo pueden variar de acuerdo a lo que vamos a, a comentar en este caso. Muchas de las instrucciones que vemos ahí en este programa, ya las hemos visto. ¿Sí? Y vean ustedes que realmente hacer la comunicación serial no es tan complicado. Realmente aquí... A lo mejor se vuelve eh, un poquito más largo el programa por lo que vamos a hacer. Pero se van a ver más, más a dar cuenta más adelante que, que realmente lo único que necesitamos de básicamente todo el programa es la configuración y una rutina para poder enviar y recibir la información. Lo demás ya es parte del programa y parte de lo que se quiere realizar. <coughs> Bien. Vamos a empezar con, con la configuración, hablando del registro, este que vemos aquí, el t -Mot. Nos damos cuenta que tenemos cuatro registros aquí que no habíamos hablado de ellos ni los habíamos visto. Y son registros pertenecientes a la configuración. Aquí la recomendación es que cuando hagan un programa, yo espero que ya hayan hecho algunos programas, que hayan tratado de replicar los programas. Y practicar, porque esto es práctica, ¿eh? no se aprende, me siento y lo veo, copio y pego y ya está. No, esto es práctica. Solamente practicando es como van a poder entender y aprender a manejar un microcontrolador. Y sobre todo a nivel de ingeniería, que requieren ver el funcionamiento de hardware y software trabajando de manera sincronizada. Entonces, en este caso, con estos tres registros que son de configuración. El T-Mod, el S-Con y el T-Con. Con esos tres le vamos a indicar al microcontrolador. Qué tipo de temporizador voy a ocupar. De cuántos bits va a ser la transmisión. Qué velocidad voy a usar para transmitir. Este, si voy a usar paridad o no voy a usar paridad. Si nada más voy a transmitir o solamente voy a recibir. Y eh, por último... El TH1, que básicamente ese es un registro interno del microcontrolador de propósito general, pero pertenece a los timers. Es un dato que hay que poner para poder entablar la cantidad de bits por segundos con los cuales nosotros vamos a operar. En este caso estamos poniendo la comunicación estándar, que es la de 9600 baudios <ríe> Ese valor lo podemos calcular a través de la ecuación que en su momento comentamos o el fabricante me la puede proporcionar. En la tablita que también les mostré eh, al inicio del, del curso. ¿no? Bien, entonces, eh, el primer registro de configuración es el TEMOT. Este registro, el fabricante me proporciona a mí todo lo referente a ese registro para que yo pueda configurar, en este caso, si voy a ocupar un temporizador o voy a ocupar un timer. ¿Sí? Y en función de esto. Determino si voy a ocupar un timer. De 13 bits. O un timer de 16 bits. O un timer con autorrecarga. Que son los que él me marca. En su tablita. Que vemos aquí. Eso va a estar en función de los bits. Que yo active. Y en función de esos bits que yo active. Le voy a indicar. Cuál es el modo que voy a hacer que opere mi microcontrolador. Entonces, vean ustedes que en este caso el registro TMOD es un registro de 8 bit Todos son de 8 bit porque el microcontrolador es de 8 bit La parte importante a saber de este registro TMOD es que para poder configurar el timer o el contador que voy a usar para cuando yo uso la transmisión serial, Simplemente voy a ocupar el timer 1. Vean ustedes que en este registro tengo involucrado dos timers. Timer 1 y timer 0. El fabricante me dice que solamente cuando usemos la transmisión serial tenemos que hacer referencia al timer 1. Eso quiere decir que la única parte que voy a utilizar para configurar va a ser estos 4 bits. Observen que los otros 4 bits tienen los mismos las mismas funciones. Pero son para el timer 0. Entonces como solamente voy a ocupar el transmisor serial. <coughs> entonces nada más voy a ocupar los 4 bits más significativos. Es decir el nivel más significativo. De este registro. moto El otro timer también lo puedo configurar para otras actividades. Si yo lo necesitara. En este caso voy a ocupar. Nada más el timer 1. Que me dice el fabricante que es el que trabaja con el puerto serie bien en el primer modo de operación que tiene el timer que es el modo 0 significaría que yo M1 tendría que ponerlo en cero, o sea estos estos dos bits tendría que poner en 0, 0 para decirle que voy a usar un timer de 13 bits ¿Qué significa usar un timer de 13 bits? Bueno, ustedes si quieren hacer una temporización en un dado momento, vamos a decir que no ocupen el puerto serie, pero quieren hacer una temporización. Lo que vamos a tener es esto, 2 a la 13. ¿Y hasta dónde cuenta 2 a la 13? Bueno, en este caso, si nosotros hacemos esa operación de 2 a la 13... ¿Cuánto me daría hacer ese valor de 2 a la 13? Si yo quisiera en un dado momento. Este, saber hasta dónde cuenta mi valor. Pues hasta 2 a la 13 nada más lo que me dé. Ese, ese conteo. En el otro caso es 2 a la 16. Quiere decir que va a contar un poquito más. Y en el tercer modo. Me está diciendo que es. Un 2 a la 8. Quiere decir que va a contar nada más de 2 a la 8, pero tiene una función muy específica. Que me está diciendo que es con autorrecarga. Entonces, esos son los tres modos en los cuales yo podría configurar al timer. Tanto al timer 1, tanto al timer 2, 0, como al timer 2. Este microcontrolador cuenta con tres timers. Pero el que trabaja nada más con el puerto serie es el timer 1. Recuerden eso. Timer 1 es el único que trabaja con esto. Entonces, en base a eso, nosotros decidimos con qué timer voy a trabajar en base a lo que yo quiera en dado momento temporizar. Entonces... La, la selección más práctica para el puerto serie es muy sencilla de determinarla por la forma en que necesitamos nosotros que opere nuestra comunicación. ¿Sí? Por ejemplo, si yo ocupo el de 13 bits, <coughs> que es este que tenemos aquí arriba, mi cuenta alcanzaría a llegar hasta 8000, creo que es lo que da, 8192, si elevamos 2 a la 13, 2, 82, perdón. que es una cuenta oh, bastante grande ¿Sí? y entonces si yo pongo el timer a operar va a contar desde 0 hasta 8193 y una vez que termine la cuenta pues termina el timer y se acabó ¿Sí? si uso el, el de en este caso si ocupo el otro que es el de 16 bits pues exactamente va a suceder lo mismo tendría yo que elevar 2 a la 16 para saber qué es lo que va a pasar, y en este caso sé que la cuenta va a ser más grande porque si elevamos 2 a la 16, esto me va a dar 65.536. Creo que da. Sí, entonces vean que la cuenta se va más elevada, va a contar más, más tiempo va a permanecer ciclado el microcontrolador en su temporizador y si elevamos 2 a la 8 pues esto ya lo hemos manejado hasta con el ADC lo vimos 2 a la 8 esto me va a dar 256 <coughs> es una cuenta más pequeñita <coughs> pero dice que es con autorrecarga bueno vamos a ver esto acá en qué sucede si uso uno o uso otro bueno si uso 2 a la 13 O 2 a la 16. Estos, estos timers no son con autorrecarga. Quiere decir que uno una vez que terminan su cuenta desde 0 hasta... ¿Cuánto dijimos aquí? 8.192. <coughs> y desde 0 hasta 65.555. Pues ahí termina su operación. Entonces, vean ustedes que uno cuenta más que el otro. Entonces, suponiendo que se acuerdan cuando vimos lo del PWM, que ahí usamos una rutinita dentro del programa, etc. No, bueno, la forma de hacerlo sería usando los timers. Entonces, con este, yo puedo decir: a ver, pongo una señal en 1 y mantente ahí 2 a la 13, es decir, toda la cuenta del timer, si yo lo quiero así. Yo puedo configurar este tiempo también, no 2 a la 13. Entonces, este cada cuenta que va haciendo el timer, cada temporizado que va haciendo el timer, está en función del ciclo de reloj. Y aproximadamente sería de un microsegundo en un cristal de 12 MHz. ¿sí? Entonces vean cuántos microsegundos está tomando aquí. 8192 microsegundos lo que duraría aproximadamente si yo lo mantuviera ahí y se mantenga aquí mi tiempo en uno. Eso es lo que duraría la cuenta. Ahora sí tengo un tiempo específico. Claro que si yo uso el timer de 16 bits, pues este timer se va a ir a 65.555 microsegundos, 65.55 milis más tiempo. ¿Sí? Entonces ya tengo una forma de temporizar ese tiempo de activación de la señal en alto o en bajo o como ustedes quieran. Si no es, si no, si 75 milisegundos no me alcanza porque requiero más entonces lo que tendría yo que hacer es volver a reactivar el timer para que siga contando entonces yo puedo hacer que estos timers físicamente cuenten o hagan varias vueltas si con una vuelta me da 65 milisegundos ahí podemos aplicar una, una hasta una como una regleta de tres no si 65555 es igual a una vuelta bueno 10 vueltas a cuánto es igual Sabiendo que esto es aproximadamente 65.5 milisegundos. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden ir calculando cuánto tiempo quieren que la señal esté arriba. Y ahora sí, en función de eso ustedes pueden calcular qué frecuencia van a tener. Porque ya tienen el tiempo. El mínimo 65 milisegundos con una vuelta. Ese es su mínimo de frecuencia que van a tener. Si quieren más frecuencia, bueno, pues entonces ustedes empiezan a hacer los cálculos necesarios para poder decir cuántas vueltas tienen que hacer cada uno de estos timers si yo los quisiera emplear. Bueno, no sé si se entiende hasta aquí lo que trato de comentarles o si tienen alguna pregunta hasta aquí antes de pasar a lo siguiente. No, de mi parte yo sí la estoy entendiendo. Bien, entonces con esto yo ya podría hacer mi PWM que teníamos ahí. Que decíamos, no, pues tanto tiempo arriba, tanto tiempo abajo. Perfecto. Pero ahora está controlado porque ahora sí conozco un tiempo. En el otro lado sí teníamos un tiempo, pero un tiempo dentro de mi programa. Eso qué quiere decir, bueno, vean, si yo tengo, suponiendo que estas son las líneas del programa. Y por aquí está la rutina de tiempo. El programa está trabajando y lo entretenemos nosotros aquí. Mientras el programa esté ciclado aquí, no está atendiendo al programa principal y por lo tanto el micro no está sabiendo qué está pasando con las variables, no está activando nada porque él está entretenido aquí. Si yo le pongo tiempos muy grandes, peor tantito. Se va a quedar ciclado el programa en esa su rutina de tiempo. Y entonces no vas a ver qué pasa con todas sus terminales, el micro. Y eso es grave, porque normalmente el micro debe estar monitoreando sus variables y dando respuesta en base a esas variables que está monitoreando. Por eso les comentaba, la rutina que hemos estado manejando de tiempo dentro de lo que es el programa, como rutina, como su rutina, no deben ser mayores a un segundo, cuando más, a un segundo. Cuando tenemos lectura de variables de algún sensor y queremos responder a algún actuador? Porque si no, entonces el micro no va a responder porque lo van a tener aquí. Si a esta rutina tú le dices, ¿sabes qué? Quiero que te quedes enclavado aquí cinco minutos. Pues imagínense, el micro está, está ciego. Porque él no va a salir de esa rutina hasta que cumple los cinco minutos y entonces no va a atender la lectura de los sensores. Si está midiendo el agua del tanque, pues el tanque se va a estar tirando. ¿Sí? si ya no tiene agua el tanque pues el tanque entonces nunca va a prender la bomba ¿por qué? porque él está entretenido aquí en esta rutina de tiempo que ustedes le pusieron a lo mejor de 5 minutos más aún si es una hora entonces para evitarme ese tipo de problemas <coughs> es cuando nosotros usamos estos timers que tiene el microcontrolador integrado y entonces yo ya pongo interrupciones ese es el siguiente tema que vamos a ver las interrupciones y ya cuando usa una interrupción, entonces no hay ningún problema, porque el microcontrolador puede estar trabajando en su línea de trabajo del programa principal. Puede haber una subrutina, pero una subrutina de interrupción. Y entonces la cosa es diferente, porque el micro está enclavado trabajando aquí. ¿Sí? No acá. Y si tiene que atender una interrupción de tiempo, él está trabajando de manera simultánea, tanto con el tiempo como con su programa es una ventaja, está ejecutando tanto a la vez mi programa principal como mi rutina de tiempo. Conforme él está ejecutando su línea de programa principal, este contador o timer se están incrementando, están funcionando. Ahorita lo vamos a ver trabajando aquí en, el, en este programa que vamos a ver. Él está trabajando, no hay da igual, entonces ya no hay problema de que hasta que termine, en este caso la rutina se va a terminar, no, está a la par. Solamente cuando esta rutina termina su cuenta, que dice, no, ya llegó a, a, a cero, ya no hay dónde contar. Entonces él le avisa al programa principal de que ya se hizo cero y entonces a través de mi programa principal, como es una interrupción, detiene momentáneamente la interrupción, entra a la rutina de interrupción y hace la configuración para que diga, ¿sabes qué? Dale otra vuelta. Y en ese momento el programa regresa otra vez a su programa principal y activa nuevamente la rutina y vuelve a contar. Y así está esto trabajando. Más adelante lo vamos a ver más a fondo, pero esto es importante ahorita que vamos a tocar de lleno lo que es el timer. Esa es la forma en que podemos ocupar nosotros los timers. Entonces en este caso, como va a ser para la comunicación serial, nosotros vamos a ocupar este modo, que es el modo 2 con autorrecarga de 8 bits dirían ustedes bueno y por qué el más pequeñito bueno porque el más pequeñito volvemos acá ahora vamos a hablar de la comunicación serial Supo suponiendo que este es mi micro y tengo mi transmisión mi punto mi pin de transmisión yo voy a, voy a configurar el timer 1 en modo 2. O sea, 2 a la 8 con autorrecarga. Bueno, antes de eso, para que entienda cómo trabaja el otro. Mejor, vamos a ocupar, suponiendo el modo 0. Que es 13 bits. 13 bits. Ok, ya queda configurado. <coughs> y va a contar <coughs> de 0. A 8192. Correcto. Entonces aquí empieza la transmisión y empieza a transmitir tus datos. Ta, ta, transmite, entra a la rutina, transmite, transmite. ¿Cuánto tiempo va a durar la transmisión? Lo que dure el, el temporizador. Una vez que termine de hacerse la temporización de 2 a la 13, en ese momento, no importa dónde haya ido tu dato, se va posiblemente a truncar la información porque ya se cortó el timer. Entonces, ¿qué tendrían que hacer ustedes? Volver a entrar a la configuración y decirle reactívame otra vez al timer. Y en ese momento volver otra vez a hacer la comunicación. El problema es que en ese inter ya van a tener pérdida de datos. Porque están, se está cortando la comunicación por la terminación del time. Entonces, para evitarnos ese problema, dices mejor, ¿sabes qué? Voy a ocupar 2 a la 8. con pues no recarga Cuenta menos porque nada más cuenta de 0 a 2.55. Pero la ventaja que tengo es que este una vez que termina de hacer esta cuenta, vuelve a empezar. Y vuelve a empezar. Y no para. sí. Y eso significa que va a parar hasta que yo le diga que pare. Si no le digo que pare, él sigue trabajando. El timer sigue contando desde 0 a 2.95. Termina 0, 2.95. Termina y vuelve a, terminar, y vuelve a empezar. Y vuelve. Entonces, en la comunicación seria, eso nos beneficia. Porque entonces, mis trenes de datos nunca se van a cortar. Siempre va a estar presente el timer trabajando y conforme yo mande la información, siempre va a estar la información fluyendo. A diferencia de poner uno de 2 a la 13 o 2 a la 16, que siempre va a pasar esto. Se va a parar el reloj porque el temporizador termina. Obviamente el 2.13 va a ser más rápido. El de 2.16 tengo hasta 65,555 para que bueno, o sea, va a transmitir más mensaje, un poquito más. Pero al final de cuentas se va a cortar la transmisión. Y voy a tener que volver a hacer la reactivación yo de ese timer. Y eso es un tiempo que me tengo que llevar al momento de configurar. Entonces, para evitarme eso, mejor uso una configuración de 8 bit. Pero que sé que automáticamente se está haciendo la autorrecarga. Bueno, vámonos para acá. Pues ya una vez, espero que se entienda esto. Vamos a ocupar esta configuración en los pines M1. Y M0. Esta es la que voy a ocupar. Luego. Viene el otro pin. El CT. Que es elegir si uso un contador. O uso un temporizador. En este caso voy a ocupar yo. Un temporizador. <coughs> y el otro pin. Me dice que es el gate. Y aquí me está diciendo el fabricante. Dice si es igual a 1. Permite que la patita <coughs> o patilla pin INT, esto se hace referencia a las interrupciones externas actúen sobre la señal de control del temporizador dice y el bit TRX debe estar a 1 en este caso yo no voy a ocupar ese pin porque no voy a ocupar interrupciones todavía entonces si yo quiero configurar mi registro pues simplemente entonces digo, bueno, tengo mi registro TEMOT, tengo cada uno de esos pines, es un bit. ¿Qué es lo que tengo que hacerle? Pues ponerle ceros y unos a cada uno de esos bits para poder decir cuál es el dato que le voy a poner y en base a ese dato determinar la configuración. En este caso, vamos, tenemos ahí un 20H. Ese 20H, ¿por qué? Porque es el valor que me da al poner los valores. Vean aquí. No voy a trabajar con el gate, pues es cero. Sí. Voy a utilizar un, un temporizador, pues me dice que es también un 0, de acuerdo a lo que vemos aquí con el fabricante. Y el modo que voy a ocupar es el modo 2, entonces este vale 1, este vale 0, que es lo que tengo aquí. Y este otro timer que no lo estoy ocupando, que es el timer 0, pues para mí todos esos valen 0, no lo estoy ocupando en este caso. La palabra de control que yo necesito, entonces es un 20%. H y entonces con ese 20H yo se lo cargo al, al nombre del registro vean, el nombre del registro es Tmod y ese Tmod significa Timer Mode Control Register es decir, es el registro de modo de control del timer contador ¿Sí? entonces yo puedo ocupar el nombre del registro para mandarle el 20H y en este momento, al momento de cargar 20H mover 20H a Tmod le estoy diciendo que voy a usar el temporizador en modo 2 de 8 bits con recarga Nada más. En ese momento ya está seleccionado. Todavía no está activado. ¿Sí? Está seleccionado. Entonces ahí todavía no empieza a funcionar el timer porque simplemente le dije que voy a usar y cómo lo quiero que trabaje. Pero todavía no lo estoy activando. Eso va a ser en otro registro. Entonces vamos a pasar a configurar ahora el registro SCON. Antes de pasar al registro SCON, preguntas, dudas, comentarios de esto, porque ustedes van a hacer una práctica de esto y su proyecto va a incluir esto. Entonces es necesario que pregunten si tienen dudas, comentarios. Esta es la parte más importante del microcontrolador, de todo. Sin esta parte no pueden hacer nada más allá de prender unos y ceros. Esta es la parte que les va a llevar a poder comunicarse con una computadora, con un celular, con otro microcontrolador, con otro microprocesador, etcétera. Es la parte más importante que es la comunicación serial. Entre dos puntos, si se quiere mandar la información. Entonces vuelvo a preguntar, dudas, preguntas, hasta aquí. Entonces, bueno, lo que dijo respecto al timer, eh, no ve que cuando usted dice que usa, por ejemplo, 2 a las 13 o 2 a las 6, entre más grandes los bits, su interferencia, bueno, va a tener su interferencia de corte del timer y tener que volver a programar. Entonces, más recomendable que usemos el de 2 a la 8 para que, o sea, es más corto, pero no vamos a tener ese problema al momento de que esté corriendo para la comunicación serie sí. para otro tipo de actividades se pueden ocupar los otros dos tipos de timer porque ya depende del tiempo que yo configure que quiero o sea, que haya en un dado momento pero para la comunicación serial el recomendable es el modo 2 que nunca va a permitir que se me termine la activación y siempre voy a tener fluida la transmisión o sea, ya depende de lo que nosotros vamos a hacer Así ¿no? es. para el caso ah, del okay. timer para el caso del de cuarto serie este, vamos a, lo recomendado es usar el modo 2 que es autorrecarga para evitar el problema de que se termine la temporización y yo tenga que volver a reactivar eh, su funcionamiento ¿no? bien, Carlos Alberto, dudas uh, entonces eh, bueno, lo que me quedó un duda ahorita, viendo es que usted carga el valor de 20H al t -Mod, eh, Ahí es donde ocupa lo que son M1 y M2 del, del valor más significativo, ¿no? Porque opera con el puerto serie, por eso es que lo usan, ¿no? Y no usan los del menos significativo. No, usamos el más significativo, o sea, el nibble más significativo, que son los 4 bits, porque hace referencia al timer 1. Sí, eso me lo dice el fabricante. Aquí me lo está poniendo. Así me lo pone. Pues me dice el timer 1 son estos. ¿eh? Uh -huh. Estos no los estoy ocupando ahorita. No estoy usando timer 0. Más adelante lo usaremos ahorita. no. Lo puedo usar a la par. Sí, pero el timer 0 tendría que hacer otra actividad. No sé, otra temporización de algo diferente a lo que estamos haciendo. Pero el, el, el usado para el, time, el, para el puerto serie es el timer 1. Y con este configuramos el timer que va a ocupar la transmisión, la transmisión serial. Nada más. Oh, okay. sí, sí, me acabo. Ángel Eduardo. no está? No, usted... ¿Cuál? pre por ¿Cuál? T-Mod es el nombre de registro. Así se llama. Así es. Exactamente. Es exclusivo para decirle qué timer voy a ocupar. Nada más. No lo activo, ni lo enciendo, ni nada. A veces lo vamos a ver ahorita. Este es este para elegirlo. ¿Qué timer voy a ocupar? Pues este. Ah, pues seleccionanme. Ya está. ¿Qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entonces ya con eso... Con un 20H, ya le estamos indicando que voy a usar el modo 2 del timer. ¿sí? Y que no voy a ocupar ni interrupciones y que solamente voy a ocupar el temporizador. Eso es lo que le dice el 20H al temor, De acuerdo a lo que acabamos de ver ahorita con la configuración de este registro. ¿no? Bien. Vamos a pasar ahora al SCON. Este es el más importante. El otro es simplemente para decirle... Ey, Voy a usar serie, te, comunicación serie. Entonces, habilitamos, el, este, seleccionamos el, el timer que voy a ocupar. Y ahora sí, voy a decirle características de mi comunicación serial. Entonces, pasamos al siguiente registro. Scon. <coughs> y en el Scon, pues también tenemos muchos bits. Ahí, el SM0, SM1, SM2. Red, cada uno de esos tiene una característica que me va diciendo el fabricante en su descripción. ¿Para qué sirve y qué hace? Bien, en este caso. Tenemos aquí. A través de SM0. Y SM1. Que es lo que veo aquí. Me dice. Oye. ¿Y de cuántos bits va a ser la war que vamos a ocupar? Es lo que comentábamos en clases pasadas. Si era de. de usaba paridad o no usaba paridad. Entonces si uso paridad. Van a ser 9 bits. Obviamente, ahí ya, fíjense que aquí no está incluyéndose el bit inicio y el bit de paro. Eso lo pone en automático el microcontrolador. Simplemente me está diciendo si voy a usarla o no voy a usarla. Y con qué frecuencia de oscilación. Entonces nosotros aquí tenemos la opción de elegir un registro de desplazamiento. <coughs> si yo lo quisiera usar. Puedo ocupar una guard de 8 bits. Que es la tradicional. Los 8 bits más bit inicio y bit de paro es la de 10 bits. Puedo usar la WART, en este caso me da a una frecuencia X, dependiendo del cristal. O puede ser la WART a una frecuencia variable. Yo les recomiendo que se si ocupan, ocupen las variables. Para que no estén casados con la frecuencia de oscilación. Y el tiempo y la frecuencia de salida no esté tan eh, restringida. Entonces, con la variable pueden ser de 8 bits o puede ser de 9 bits. Si es 8 bit, solamente es el dato que yo necesito para poder transmitir. Si es 9 bit, es el dato más el bit de paridad. Acuérdense que este bit de paridad para proteger la información, si así se quisiera. Entonces en este caso nosotros vamos a utilizar 8 bit, o sea hace el modo 1. Y eso quiere decir que en SM0 y SM1 yo tendría que poner estos valores para indicarle que voy a ocupar la guarda de 8 bits ¿no? este este registro me va a servir entonces para indicar qué tipo de guard de, de voy a ocupar pero también me va a decir lo siguiente vean en el caso de sm2 me dice qué cosa hace m2 hay que leer siempre estos, estos registros el fabricante siempre me lo va a proporcionar y siempre tenemos que leer. Cada microcontrolador va a tener cosas distintas. Estos registros van a ser distintos. Pero la, la, la idea general de que tengo que poner una guard de tantos bits, de, de inicio, etc., Eso está aquí. Es muy parecido en todos los microcontroladores. Excepto este, que haya una, va a haber variantes por el fabricante, obviamente, que no, no es el mismo. Y cada fabricante pues, pone sus propias <coughs> características en su microcontrolador. Pero hay este, cosas eh, que manejan todos los fabricantes que son, son comunes. Entonces este es, el, este es el registro de la comunicación serial. Ahora, SM2, lean, no sé si alcanzan a leer lo que dice ahí. En este caso. Me dice, si vale 1, o sea, si yo le pongo 1 a este pin, me dice, habilita la comunicación multiprocesador en los modos 2 y 3, es decir, modo 2 y modo 3. Y me dice, TI, o sea, si este, este bit de aquí, no se activará si el novino bit, ¿sí? Si el noveno bit recibido en RB8, o sea, hacia aquí, vale 0. Eso es lo que me está indicando. Si ese bit vale 1. Ahora me dice: en el modo 1, RI, o sea, este, este bit que está acá, no se activará si no recibe un bit stop válido. Y en modo 0, SM2 debe ponerse a cero. Sí. Entonces, si voy a ocupar el modo 0, que es el registro de desplazamiento, pues directamente lo tengo que poner a cero. Eso es lo que me dice el fabricante. Si ocupo el modo 1, que es el que vamos a ocupar nosotros, el modo 1, me está diciendo aquí. RI no se activará si no se recibe un Bidestop. stop. ¿Sí? Entonces, obviamente, lo tendría yo que en un dado momento habilitar o no habilitar. O pues, lo tengo que habilitar para que se habilite mi bit de stop, entonces ahí es donde ya le decimos al microcontrolador que hey, tienes que usar un bit de stop y él lo va a estar agregando pero no está dentro del mismo dato que yo voy a estar manejando de 8 bits TI y RI son banderas simplemente de interrupción cuando se recibe, este es para cuando se recibe un dato o cuando se transmite esto quiere decir Vamos a decir que ustedes transmiten un dato. Dices, BID inicio, pf, mis 8 bits de datos y mi BID de paro. Entonces, ¿cómo sabe el micro que ya salió el dato cuando está transmitiendo? ¿Sí? Pues solamente cuando recibe el BID de paro. Cuando el microcontrolador detecta al final que él tiene él internamente a ese conteo y dice cuenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ese es el dato con el que estoy habilitado. Y el siguiente debe ser el BID de paro. Cuando el micro detecta este BID de paro, en ese momento se habilita esta bandera. Y se pone a 1. Y cuando se pone a 1, en ese momento el micro ya sabe que el dato ya salió. Del buffer y ya se fue al exterior, entonces se habilita ese, ese TI. Lo mismo sucede cuando se recibe. ¿Cómo sabe el micro que ya recibió el dato? Bueno, pues cuando el último bit que entra es el de paro, cuando el último bit que entra es el de paro, entonces se detecta esto el microcontrolador y se habilita RI y también se pone a 1. Y este 1 o esta bandera le dice miro controlador de que el dato ya está en el buffer y que ya lo puedo ir yo a leer y hacer con él lo que yo quiera, porque es el dato que me está llegando por el puerto serie. Entonces estas dos banderas me sirven para saber cuándo el dato salió o cuándo se recibió. Y estos otros dos bits son para cuando usamos la paridad, es a través de la cual nosotros vamos a indicar el uso de esa paridad. Entonces veanlo aquí, eso me lo dice el fabricante. En estos, en sus descripciones. Dice, TV8 es el noveno bit a transmitir en los modos 2 y 3. Modo 2 y 3 porque se ocupa, ocupa nada más paridad, ahí es donde se va a ocupar. Si no ocupamos esos bits, pues no me importa. En este caso, nosotros vamos a ocupar el modo 1, entonces esos bits no me interesan. ¿Sí? Me van a interesar los otros, estos. Porque aquí sí son las banderas que me indican cuándo recibo o cuándo envío mi información. Luego, RB8 me está diciendo, en los modos 2 y 3, contiene, fíjense, como es el de recepción, contiene el noveno bit recibido. Y en, medio, en, en el modo 1, vean aquí, el que vamos a ocupar nosotros, recoge el bit stop. ¿sí? Pero eso es en automático. Y en modo cero, no se utiliza. Entonces, a través de R8 es donde llega el bit stop. Y ese bit stop le dice a través de RI, sale que ya, ya llegó el stop. Activa la bandera. Y con esa bandera me dice a mí, a través de un programa que tengo que escribir, obviamente, para identificar ese bit y saber cuándo ya llegó el dato. O cuándo ya sale el dato. Y en el caso de... El ping REN. Entonces me dice. Si vale 1. Permite la recepción de carácter. En este caso. El ejemplo que vamos a manejar es nada más transmisión. Entonces este ping. No lo necesito ahorita. Lo voy a hacer cero Entonces en base a esto yo le digo. Bueno y entonces a cuáles le pongo. Le pongo yo unos y ceros. Para saber la palabra, bueno, ya vimos que estas banderas son banderas de operación. ¿Sí? Estas son banderas de operación. Entonces, esto no los voy a afectar, no los voy a afectar. A los que voy a afectar son a estos bits. A SM2, A SM0 y A SM1. O sea, estos bits, junto con el REN Serían los cuatro bits más significativos, lo que me interesan para la configuración para la operación del puerto serie y saber dónde llega el bit de paridad o dónde lo tengo que poner, pues obviamente serían estos dos y las banderas que me indican cuándo recibo el dato y cuándo lo envío serían estos dos entonces estos son de operación, estos no los voy a afectar solamente voy a afectar a los 4 bits del nivel más significativo del registro SCON entonces en base a eso, pues yo elijo qué quiero hacer para este ejemplo, le tenemos puesto un 60 ahí. Entonces ese 60 es lo que tenemos aquí. Si le pongo un 60, ¿qué estamos configurando? En este caso. Pues simplemente verificamos. Dice, pues aquí tengo los modos. En estos dos, tengo los modos. Y le estoy poniendo un 01. 01 lo vemos aquí. Correspondería... Al modo 1 y una guard de 8 bits, y luego estamos habilitando SM2. Es este SM2, y aquí dice: como le estoy poniendo este 1, entonces dice habilita ¿sí? la comunicación multiprocesador, tanto en los T2, T modo 2 y 3, y TI no, no se activará. Vean, Ti no se activará si el noveno bit no ha ser recibido y dice, y en el modo 1 que es el modo que estoy ocupando yo si está activo este 1 dice, RI no se activará si no se recibe el stop entonces lo estoy habilitando precisamente para estar esperando la recepción de este stop y en el caso de REN que vale 0 REN pues obviamente como nada más voy a transmitir, no me interesa la recepción en este momento, entonces este ahorita lo hago 0 y entonces la parte alta de este nibble, ya saben que partiendo esto en 4, pues esto sería un 6 y esto sería un 0. Como este no lo estoy ocupando, este siempre va a ser 0 en este momento. Ya después, si el timer lo ocupo para otra cosa, el timer 0 lo ocupara para otra cosa, obviamente me daría otro valor en esta parte. Pero el 6 seguiría siendo el mismo aquí, dándome esa instrucción de que es un, una transmisión con una guard de 8 bits. Es lo que estamos indicando. Entonces hacemos el movimiento de S60 al registro SCON. Así lo vamos a manejar. SCON y en ese momento ya queda configurado en modo 1 mi puerto serie. Es decir, que voy a usar una WART de 8 bits. Eso es lo importante aquí en, en, este, en este registro. ¿Qué WART voy a ocupar? Preguntas, dudas hasta aquí. Entonces, la función del SCON es solamente una transmisión. No, no es una transmisión. Es una configuración. configuración. Es un registro de configuración. Todos sí. estos son registros de configuración. Ah. Para decirle al hardware cómo lo voy a trabajar. Entonces, pues ya le dije al hardware que voy a usar su timer 1. Porque el puerto serie ocupa el timer 1 para operar. Y luego le tengo que decir cuántos bits voy a ocupar en esa WARD me da dos opciones, 8 y 9 bits. Y obviamente las otras condiciones de modo en función de la frecuencia de oscilación. Entonces en este caso nosotros estamos ocupando la condición de velocidad variable, porque estoy usando el modo 1, aparte que es el único que tengo de 8 bits, pues obviamente ocuparé este, ¿no? Y le estoy diciendo a la WARD va a ser de 8 bits. Es lo que le estoy indicando al microcontrolador, que la WAR a usar es de 8 bits. Y a partir de esa configuración, los otros dos pines son complementarios para indicarle, en este caso, que se active mi stop Y en el otro, que no voy a utilizar este, la recepción, solamente transmisión. Y entonces cargo mi 60. Ya cargué 20 para decir el timer que trabaja con el puerto serie. Ya le cargo un 60 al scom para indicarle la guardia que voy a ocupar, y ahora me falta solamente em echar a andar, o activar ahora sí, que ya empieza a funcionar la comunicación y eso lo vamos a hacer ahora con el registro TECON, que es otro registro de configuración, entonces ese registro ahora, tiene también estos pines en este caso vean aquí, el fabricante me dice, mira está TFX, la X significa que es TF1 o TF0 la, RX, la TXR otra vez la X me está indicando que es TR1 o TR0, están haciendo referencia al, a los, al timer 0 o al timer 1 ¿sí? en función de lo que vayamos a ocupar entonces en este caso me dice TFX es la bandera de desbordamiento del timer X o sea el que yo estoy ocupando en este caso, yo estoy ocupando el 1. Quiere decir que aquí sería del timer 1. ¿sí? Y aquí sería TF1. Entonces, es este. Y me está diciendo, bandera de desbordamiento. Bueno, ese desbordamiento es cuando el timer termina de hacer su cuenta. Se desborda, dice. ¿no? Porque ya terminó. Cuando termina de hacer esa cuenta, entonces el micro se entera a través de una interrupción y le dice, ya terminé la cuenta. Cuando hace, se activa ese bit de desbordamiento... Entonces el micro sabe que tiene que volver a hacer su autorrecarga. Y volver a contar. En el caso de 2 a la 13 y 2 a la 16. Con este bit. ¿sí? Ya sea si estoy usando el timer 1 para hacer temporización. Porque el timer 1 trabaja con el puerto serial. Es el único. Pero también si yo no ocupo una comunicación serial en un dado momento. El timer 1 lo puedo ocupar para temporizar. Junto con el timer 0. Sin ningún problema. Y el timer 2. Son mis tres timers que tiene el micro. Entonces... Si yo usara eso a través del timer este, y esta bandera, y esta bandera, me dicen cuándo terminó ya la cuenta. Si fue a 2 a la 13, aquí se dispara. Terminó 2 a la 13, sale. Cuando llega a 65,555, 2 a la 16, aquí se dispara TF1 si estoy ocupando timer 1. O se dispara este bit, se pone a 1, si estoy ocupando el timer 0. A eso se refiere. ¿sí? Entonces me dice, bandera de desbordamiento del timer 1, en este caso para nosotros... Le indica el micro y como esa no autorrecarga, nosotros no hacemos nada. Él solito vuelve a hacer la activación de la, del, del inicio otra vez del timer. Y aquí me dice, se borra automáticamente una vez atendida la interrupción. Eso lo hace por default, bajo este modo que está trabajando el puerto serie. ¿Sí? Ahora. TRX me dice, si es igual a 1, ¿sí? Permite que el timer, en este caso, si como este es 1, lo que estamos ocupando, y 1, aquí sería. Entonces, permite que el timer 1 cuente. Dice 0, no permite contar. ¿sí? Entonces, quiere decir que tiene que valer 1 para que empiece la cuenta. Si yo lo tengo a 0, pues entonces no va a hacer nada. No va a empezar la cuenta. Y entonces, en ese momento que le pongo 1, ¡Ah! en ese momento empieza el conteo ya. Y vean ustedes, el timer empieza a contar y ya empieza a hacer otras cosas el micro. No se queda enclavado ahí. Simplemente le estoy diciendo, ya empieza tu cuenta. ¿eh? Y él empieza su conteo de manera automática. A través de este TRX, que para nuestro caso va a ser TR1. O sea, este que está aquí. Este bit. Vamos a ocupar en este momento. Este es el que tengo yo que echar a andar para el timer 1. Y este es el que tendría yo que activar para el timer 0. Esto simplemente son banderas indicadoras que me dicen cuándo terminó la cuenta el timer 1 o cuándo terminó la cuenta el timer 0. Luego tenemos la otra bandera que es la IE. No las vamos a ocupar ahorita. En la siguiente sesión sí la vamos a ocupar. Ahorita no. No nos interesa la interrupción. Entonces para mí eso es 0 en este momento. Solamente voy a ocupar transmisión serial. No voy a usar la interrupción. Y la IT. Me dice. Dice si x es igual a 1. Otra vez la X hace referencia al 0 o al 1. Dice si es igual a 1. Dice interrupción INTX. Otra vez hace referencia a una interrupción externa. Por flanco de bajada. Le está indicando. Y si vale 1. Y si le ponemos cero, dice que es por nivel bajo. Vean cómo ustedes pueden configurar cómo quieren que trabaje esa interrupción. Por flanco de bajada o por nivel bajo. Entonces, flanco de bajada es cuando la señal está cayendo. En ese momento hace su disparo. Y nivel bajo es cuando la señal está en este nivel que toma la decisión. Son algunas de las condiciones de operación que tiene este bit. Pero también, como no estamos ocupando en este momento interrupciones, este tampoco lo ocupa. Entonces nada más me interesa ocupar, en este caso, los bits referentes al timer que estoy utilizando para el puerto serie. Y en este caso es TR1. Entonces TR0 no me interesa. Y obviamente tampoco su bandera me interesaría. Me interesa la bandera de este. Esta, base, esta se activa cuando el timer termina de hacer su cuenta. Entonces, el único que tengo que echar a andar es este bit. Entonces, como es el único que quiero echar a andar, pues simplemente le pongo el, el bit a esto y la palabra de control sería esto. Vean ustedes aquí. Le estoy poniendo un 1 nada más a ese bit que me interesa y aquí le estoy diciendo arranca. ¿Sí? Y en ese momento empieza el timer a contar. Es decir, la cuenta... 2 a la 8 ya empezó a hacer su conteo de manera automática y se va ejecutando pues, de acuerdo a los ciclos de máquina del microcontrolador y en este caso cada eh, microsegundo que vaya pasando pues él ya empieza a hacer su, su temporizado entonces al momento de activar aquí y decirle cárgame 40T con en ese momento empieza el timer y ya cuando paso a la siguiente instrucción él ya está ya empezó a hacer su temporizado sigue temporizando ¿Sí? Ya no para, porque no lo voy a parar hasta que yo dijera que esto vale otra vez cero. Si yo le pongo un cero y le digo, ¿sabes qué? Muéveme cero, cero H a T con en ese momento para el, el, el timer y deja de hacer su cuenta. Pero si yo no le pongo cero y lo dejo en uno, en este caso, como es con otra recarga, pues él va a seguir contando toda la vida sin ningún problema. Porque eso es lo que le estamos dando aquí. Esa es la instrucción que le estamos indicando, que se encienda el el temporizador. de timer 1. Y ahora pasamos a lo que es. La configuración de velocidad. En este caso. <coughs> estamos diciendo que en la parte alta. Del registro. Del timer 1. Me ponga el dato. 0 FD. Ese 0 FD lo sacamos. Eh, del... De cálculo o del fabricante, sí o del fabricante, esos datos me los puede dar el fabricante, o yo lo puedo calcular en la mayoría de los casos de la hoja de datos. Ustedes el fabricante le da una ecuacióncita ahí para hacer el cálculo. Y esa ecuación, este aquí se la voy a mostrar. A ver, a ver, a ver. Déjenme, quito esta. Ah, ahí estaba, ching Bueno, de todas formas les voy a mostrar esta parte Porque quita la tabla Que también ya habíamos visto en su momento Aquí está Vean, aquí está Con esto calculamos, aquí está presente el registro TH1 en la ecuación. Entonces con este registro. Yo puedo en un dado momento. Calcular. El valor de ese registro. Si yo lo quisiera así. Sí. Entonces con este valor de registro que tengo aquí. TH1 acá en lo calculo, obviamente tendría que despejar la ecuación para poder este, determinar ese valor pero aquí nos damos cuenta que el bow Rate yo lo tengo porque digo que voy a transmitir a 9600 Sí. entonces con eso eh, yo puedo un dado momento acá hijo, no me deja poner el, el puntero Sí, ahí está. en este caso esto yo ya lo tengo, es un dato conocido que es la velocidad a la que yo voy a transmitir típicamente 9600 baudios es lo que se van a encontrar, ¿sí? luego este SMOT, en este caso lo vamos a tener a cero es un registro de duplicidad de velocidad si yo lo pongo a 1, duplico la velocidad si lo pongo a cero entonces trabajo con la velocidad que yo estoy manejando la frecuencia del reloj la conozco porque es la frecuencia de mi cristal 11.059 MHz y entonces tengo todas las variables lo único que tendría que hacer es despejar aquí TH1 y con ese valor de despeje encontraría yo el valor de ese registro y si no el fabricante me dice bueno a ver a qué velocidad está trabajando no pues a 9600 aquí está ¿Con qué, fre con qué cristal no pues este, con 11.059 aquí está entonces lo vamos aquí a la línea y nos dice el valor que tienes que ponerle al registro TH1 es FD pues se dan cuenta ahí ustedes que ya me lo de fabricante directo o lo puedo calcular y cuando lo calculamos, cuando lo calculamos, nosotros podemos colocar ya ese valor en el registro. Y entonces eso nos va a permitir configurar la velocidad de nuestro microcontrolador. Dejo de compartir por pantalla? Por... Sí. La Sí sí sí ahorita lo lo veo es que estoy buscando aquí el, el estoy buscando aquí los registros para que los vean acá está vean más adelante vamos a ver este registro esto también tu registro de prioridad y aquí tenemos el registro SMOT, ese es el que les quiero mostrar que trae la ecuación ese está dentro del registro pecon y ese mod me dice que Duplica ¿sí? la velocidad. Entonces yo tendría que entrar al registro PECON. Y poner un 1 aquí. Si yo quisiera duplicar la velocidad. ¿Sí? Y los otros bits de control son de energía. Dependiendo del microcontrolador que se use. pues Para usar un, un power down. ¿sí? O en un modo idle. Estos son ahorro de energía. Del propio microcontrolador. Pero el bit más interesante aquí. Es el SMOD. Dentro del registro. Tecon para poder activar esa duplicidad. Y los otros, pues son estos: el T con que acabamos de ver ahorita, el T-Mod que acabamos también de, de ver, el S-Con que acabamos de ver. ¿sí? Y en este caso el buffer que trabajaría de esta forma ¿no? que tenemos aquí. De 8 bits, 8 bits y 9 bits. Lo único que estamos cambiando, vean aquí, es STB0 o RB0 en función de si transmito o recibo. Es el bit de paridad que yo tengo que poner. Y en los otros no aparece, simplemente es el dato y el bit de inicio y el bit de paro que son los que pone el microcontrolador. Y el registro buffer, que es donde se va a mantener la información que yo quiero transmitir. O es donde voy a tener la, la información que yo estoy recibiendo de otro dispositivo externo. En la ecuación, vean aquí, volvemos a la ecuación. La pueden usar usando la tablita o lo pueden usar mediante la ecuación despejando ahí solamente su, su valor. ¿no? Entonces aquí nos damos cuenta que tenemos 150 about rates. El about rate va a ser desde 150 hasta 76 76,000. 800 es lo que me permite este microcontrolador. Siempre y cuando yo tenga una frecuencia de 14.7456 MHz. Entonces si le pongo el que maneja la máquina. de que es 115.000. Pues no va a dar. No hay. Tendría que bajar el de la computadora. Al máximo del microcontrolador. Si quisiera tener la máxima transferencia de información. Entonces regresamos otra vez al. Al programa. Sí, aquí, está la, aquí está la ecuación con la que lo puedo calcular. Esta me la da el fabricante y lo que les comenté, el SMO está dentro del registro PECON. Entonces, en función de eso, yo puedo calcular diferentes frecuencias. Con 11 MHz puedo tener una frecuencia de 1600 baudios y mi TH1 sería FD. Y con 12 MHz, pues la frecuencia es más baja, sería 300 baudios y TH1 debería ser 98H. La parte alta del timer. Ahorita vamos a ver cómo vamos a poner esos valores. O dónde se ven, dónde se ponen esos valores. Entonces, una vez que ya tengo yo configuradas las características de esa guard del puerto serie, entonces ya entro al programa. Eso es lo que concierne a la configuración. Entonces, aquí ya en el programa, lo primero que estamos haciendo... Si lo analizamos aquí, es cargar un dato de dirección de donde hay un mensaje. Esto ya lo hemos estado manejando y ese dato está acá abajo. El mensaje dice transmitiendo TX. Es decir, voy a mandar todo este mensaje para que vean ustedes cómo se mandan caracteres a través del puerto serie si lo necesitarán enviar, a hacer en algún momento. Eso depende de que quieran hacer, cómo lo quieran hacer, como se los platiqué. En su momento, depende de características de cómo quieran controlar ustedes y qué quieran transmitir. Ustedes son los que van a programar. En este caso, les voy a enseñar cómo se transmiten los caracteres usando las rutinas. Entonces, cargo la dirección de donde está el mensaje. Okay? Hablo a tablas. en la misma rutina que hemos estado manejando. En este caso, vean, mi índice vale cero. Y mi registro contador de 16. Quiere decir que son 16 caracteres los que voy a estar transmitiendo de manera continua. Por los mensajes deben ser de 16 bits. Digo, de 16 caracteres. Lo primero que hacemos, lo que hemos estado haciendo siempre, moviendo R0 al acumulador. Es decir, el índice. El acumulador vale 0. Aquí. Y el DPTR pues vale dato. O sea, hace es la dirección donde está el dato. El primer valor que voy a sacar es lo que está en la posición cero de esa dirección dato. Y el primer valor que está ahí es. Esto está en la cero. Es la letra T. Entonces en ese momento dice pues. La instrucción está diciendo mueve lo que está en la dirección definida. Por dato. Y el índice 0 Y llévamelo al acumulador. Correcto. Quiere decir que en el acumulador. Se va a almacenar la letra T. Porque lo estamos haciendo ahí. Y luego incremento R0. R0 valía 0, ahora va a valer 1. Y entramos aquí a una rutina, fíjense, ya no voy a usar la rutina esa que mandábamos a memoria interna, no, estoy haciendo ya una rutina. Y le digo, ¿sabes qué? Cal envía. Esta es la rutina nueva. Vamos a mandar a la rutina envía y entramos a nuestra rutina. Esta es la rutina nueva que es la de que hace referencia el puerto C. Vean lo que estamos haciendo aquí. Estamos cargando lo que tiene el acumulador al buffer ¿qué es lo que tiene el acumulador? la letra T la primera letra que acabamos de leer entonces en ese momento se la pongo en el buffer y ya está lista para empezar a transmitirse al momento de entrar a la siguiente instrucción lo que estamos haciendo es salta estamos preguntando por el bit 1 del registro Scon vean por el bit 1 del registro de SECON. Vean la forma en que estamos definiendo aquí la instrucción. Lo puedo hacer de dos formas. ¿Qué cosa es el bit 1 del registro de SECON? Bueno, si nos regresamos aquí al registro de SECON, ¿Quién es el bit 1? Este sería el bit 0. Y este sería el bit 1. Este sería el 2, el 3 y así hasta acá hasta el 7. Quiere decir que como es direccionamiento a bit que tiene este registro, yo puedo hacer referencia al nombre del registro y al bit. Entonces, en este caso, estoy haciendo referencia al bit S con 1. O sea que estoy haciendo referencia a la bandera TI. Estoy esperando por el bit desktop. Es lo que estoy esperando. Acá. En el programa. Entonces dices aquí estoy saltando. Vean, estoy usando el signo de pesos, pero esto es como si yo estuviera saltando a sí mismo. ¿Qué está sucediendo? Que el, la instrucción se está quedando enclavada aquí hasta que no reciba ese bit que necesito. Dice: salta si el bit 1 del registro de secon es 0. Mientras no se reciba la bandera de paro. Del dato que ya salió. Aquí se va a quedar la instrucción enclavado. Ahí va a tardar un tiempo. Cuando este bit en automático. El S con. El bit de transmisión. Se active. O sea la bandera se ponga en uno. En ese momento. Se sale de esta instrucción. Y viene y limpia el bit. Para asegurarme. De que voy a poder hacer otra transmisión. Yo tengo que limpiar ese bit. O esa bandera de la transmisión. Para que estemos listos para transmitir otro mensaje. Si no lo limpio, queda activado en uno y es como si estuviera la, el bit de paro activado. Y entonces no va a entrar a transmitir nada. Sí, ojo con eso. Entonces saliendo de la rutina de, de espera de la bandera del bit de stop, yo pongo nuevamente a cero ese bit y me regreso. En este caso a decrementar y a ir por otro carácter. Entonces vuelvo a hacer lo mismo. Me voy por el siguiente carácter, lo mando al buffer y lo mando a transmitir. Eso es lo que está haciendo el programa. Bueno, no sé si se entienda esto hasta aquí. No, todo, todo lo ha explicado el maestro. Vamos a hacerlo acá para que lo vean en vivo y a todo color. Voy a entrar al simulador. Ahí está. Ese es el programa que tenemos ahí. Vamos a ejecutarlo. Y aquí vamos a ver los nuevos registros que estamos manejando. Bien, el primero dice: Voy a cargar 20 al Tmod. Ok, Tmod aquí está bajito. Vean, están en rojo. Se van a activar los bits que yo active al momento de cargar el 20. Cargamos, Vean aquí. Está activando el bit. Y ahí me pone, le ponemos ahí arriba el, el mouse. Y ahí me pone los modos. ¿Sí? Estamos usando todo el de autorrecarga. Okay. El siguiente es el bit S-Con. Ese está aquí. Y también se van a poner en verde los bits que yo elija de acuerdo aquí a este 60. Ejecutamos. Ahí está S1 y SM2, que era el 60. Luego el T-Con que lo vemos aquí, vean aquí, TF1, TR1, están los registros, están las banderas. Y ahí están, se activa la que voy a ocupar. Para esto, ahora vamos a calcular la velocidad. ¿sí? Y la velocidad, le vamos a cargar FD en la parte alta del registro TH1, o sea, aquí está, miren, aquí me indica la parte alta, la parte baja, aquí dice TH1, TL1, TH0, TL0, o sea, la parte alta y la parte baja. Y vean aquí el timer, miren, yo arriba ya lo he activado, miren, aquí empieza el timer 1, y empezó a hacer su trabajo. Y vean, a partir de que yo empiece a ejecutar el programa, este timer ya está trabajando a la par. Porque yo ya lo activé aquí. Conté con 40. Entonces el siguiente es. Cárgame lo que tiene dato a DPTR. ¿sí? DPTR está acá. Aquí lo podemos visualizar. Tenemos dos DPTR. Porque acuérdense que este programa no es solo para un micro. Trabaja para otros micros. Cargamos Y aquí está. miren. Está trabajando con el DPTR 0 Este micro. Ahí está la dirección. Aquí podemos ver la dirección de donde está realmente el mensaje. Es la 29. Entonces la 29... Más lo que va a tener el índice. Vámonos a la tabla. Ahí está el índice. R0. Le ponemos 0. Y a R1 16. Eso lo vemos aquí. Ahí está. 16 equivale a un 10. Obviamente ya en forma exadecimal. ¿no? El índice lo vamos a mover a R0. Y vean aquí lo que va a pasar. Dice cuánto vale el acumulador. Pues el acumulador aquí vale 0. Es el índice. Más lo que tiene... El DPTR, ¿cuánto tiene el DPTR? 29. Entonces 29 más 0, pues me da la posición 29. Y en la posición 29 está este mensaje. Y ese es el que se va a traer al acumulador. Vean, acá está. Miren, aquí está la dirección, ¿ven? Aquí está el mensaje, si ¿Sí lo ven? No sé si le alcanzan a ver aquí transmitiendo aquí está el mensaje y ahí está la dirección en la que está el mensaje la 29 empieza la T vean Es la 29 entonces al momento de que yo ejecute el programa aquí en el acumulador al ejecutar esta instrucción en el acumulador va a aparecer esa, esa, esa letra vean aquí está mira. código hexadecimal es 54 pero el carácter es la T si lo regresa, nos regresamos aquí otra vez al, al texto, vean, aquí está, miren. Aquí está la letra, sí, pero en hexadecimal. La veo acá, todo en ASCII, o lo veo aquí, todo en hexadecimal. ven aquí, a partir de aquí está el mensaje. Si ¿Sí observan cómo la memoria está de manera continua, todo. O sea, se llena primero acá arriba, termina y continúa acá abajo, termina y continúa acá abajo. Todos son datos. Todo este es el código de programa que tenemos ahí. Y entonces el programa empieza aquí. En el caso de, del texto que voy a mandar. De ahí para adelante, vean. Está el mensaje. Ahí vemos dónde está el mensaje. Me pongo aquí en la T. Ahí está. Y aquí dice dónde está el dato. Me pongo aquí en la X, que es el último. Vean, el espacio en blanco. Vean, ahí está la X. Entonces vea de dónde a dónde está abarcando el mensaje. De ahí a ahí. Son 16 caracteres. Es lo que hacemos en la cuenta. 16 caracteres. Entonces, cuando nosotros ponemos más código, la dirección esta se mueve. Porque si yo agrego más instrucciones acá arriba, se va desplazando todo y entonces ya nos ocuparía la 29, ocuparía otra. Por eso, cuando ponemos la etiqueta, es más fácil que el micro lo identifique por nosotros. Entonces, en este momento, ahorita está la letra T. En el acumulador. Aquí está el acumulador. Ahora voy a incrementar incremento, R0, aquí está, R0 vale 1, voy a la etiqueta, envía, vean el timer, sigue contando, observen aquí, en lo que yo le doy la ejecución de instrucción, él sigue contando, ¿Sí? y ahora dice, voy a mover lo que tiene el acumulador buffer, el buffer lo veo aquí, buffer de recepción y buffer de transmisión, como voy a transmitir, debe aparecer aquí mi mensaje, entonces lo pongo, y vean, ahí está el buffer listo para la transmisión, cuando hablamos de que el buffer está listo, significa que entonces, déjenme pongo aquí este, significa De que el dato ya está aquí y va a empezar a salir a través del bit TX. Entonces en este momento ya está en el buffer y aquí es donde empieza a salir por ese buf, por ese bit TX. Y vean, me está preguntando por el bit 1 del S con. El SCON. Lo vemos aquí abajo. ¿Cuál es el bit 1? El TI. Está en rojo aquí. Y me dice ahí es de, de, de la bandera ¿sí? de la interrupción de la transmisión. Cuando se activa esta bandera es cuando indica que ya salió el bit. Yo lo tengo que activar porque estoy simulando. Si yo no lo activo, él está esperando aquí. Vean lo que sucede. Está saltando a sí mismo. Miren. Yo le doy aquí a este. Y ahí se queda. Pero vean qué sucede aquí con el timer. Vean. Conforme yo le voy dando aquí. No sé si alcancen a ver que está contando. ¿Sí lo ven? Sí, sí se alcanza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el timer sigue corriendo. Dijimos que iba a estar ejecutándose sin ningún problema. ¿Sí? Él sigue trabajando. No, no se interrumpe, sigue trabajando. Entonces aquí yo tengo que activar esa bandera. Le voy a simular de que ya recibí el video stop. Aquí, activo. Le pongo un 1 y eso es indicativo de que el bit stop se hizo presente. Eso lo hace de manera automática. No lo voy a hacer yo. Aquí lo estoy simulando yo para poder simular el proceso de la operación. Entonces le doy y vean, se sale de la rutina. Y lo que voy a hacer ahora es limpiar ese bit. Ahorita está en verde lo voy a limpiar aquí en el programa. Ahí está. Ya lo puse a cero. Está listo para volver a transmitir. Si yo no lo pongo, si ven que si yo lo dejo en, en cero, se queda clavado ahí porque está no ha recibido el mensaje, si lo dejo en uno no va a quedarse clavado ahí y va a estar siempre pasándose y no va a transmitir nada, por eso es necesario limpiarlo. Lo hago hago el red. Me regreso y voy por otro. Y otra vez otro mensaje. Vean. Vuelvo a leer el siguiente. Otra vez el DPTR sigue valiendo lo mismo, vean, no ha cambiado. 29. Lo que cambia es el índice que vale este ahora vale 1. Y entonces me trajo la letra R. Ahí está. Que sería el equivalente a ese valor. 52H. Y otra vez. Voy a enviarlo. Lo pongo en el buffer. Vean, ya está en el buffer el 52. Listo para salir. Y ahí se queda. En el momento que ya empieza a ejecutar, ahí se empieza a salir los bits. Yo simulo de que ya salió. Le habilito el TI. Sale de ahí. Lo limpia automáticamente a través de la instrucción. Y me regreso a transmitir. Entonces ahí estoy yo transmitiendo los caracteres. Uno a uno. Uno a uno. ¿Sí? Vean aquí ya están saliendo los caracteres constantemente. Ahí está haciendo la transmisión serial. Hasta que no termine de hacer la cuenta de los 16 caracteres aquí en R1. Va a terminar el programa. Vamos a dejarlo ahí. Y vean que ya cuando lo ejecuté yo, ya no estuve yo habilitando aquí el TI. Eso lo tengo que hacer porque estoy ejecutando paso a paso. Entonces, para poderlo sacar de ahí, regreso. Y ahí terminó ya el registro. Ya terminó de sacar todos los caracteres. En ese momento se sale a inicio y va a volver a empezar. Eso es todo lo que hace el programa. Si ese programa nos lo llevamos aquí al, a la simulación, Espero que sea este. Vean, ahí está el mensaje que se está transmitiendo. Ven. ¿Sí lo ven? Está transmitiendo. Sí. Entonces, este instrumento, ¿sí? que es, lo sacamos de aquí, donde están todos los instrumentos, es la terminal virtual. Con esta terminal virtual, yo puedo ver qué es lo que me está transmitiendo o me está recibiendo. O le puedo simular la recepción o la transmisión a mi microcontrolador sin tener otro micro. Entonces, esto me ayuda a mí a no tener que hacer otro programa y estar probando error. No, primero pruebo transmisión. Y para ello, tiene también su configuración. Si yo le digo que estoy en 9600, 1600, O puede estar a otras velocidades depende a de la que yo vaya a trabajar pues en este caso estoy a 9600 y es obvio que yo tengo que tener mi frecuencia de reloj aquí correcta, si yo le pongo otra frecuencia incorrecta aquí, vean lo que va a suceder vamos a poner 12 MHz vean qué me está mandando me están mandando mensajes irreconocibles porque no está sincronizada la velocidad. Son errores que se dan por manejar otra frecuencia. Eso es típico. Cuando se pasa eso, posiblemente es porque no está bien la frecuencia este, elegida. ¿no? Entonces tenemos nosotros que cambiar a la frecuencia que realmente está manejando nuestro microcontrolador. 11.059. Porque acuérdense que el FD que cargamos en TH1... Es, me proporciona esa velocidad y al momento de cambiarle, ahí está, tenemos la configuración. Pues acuérdense de esto: cuando vayan a hacer la comunicación y elijan el, la virtual, la terminal virtual, doble clic y verifiquen que tenga sus 9600, sus 8 bit de datos. ¿sí? No estoy ocupando paridad en este programa y un bit de stop, que es lo que está ocupando el programa eso es todo lo que necesita su comunicación para poder hacer el enlace con esta terminal virtual entonces en este caso yo estoy transmitiendo nada más este pin de, de recepción yo lo puse aquí por conectar pero si quiero lo quito ¿no? porque nada más estoy transmitiendo sí, ahí está no estoy recibiendo nada vamos a ver otro ejemplo donde estemos recibiendo y entonces yo, yo puedo escribir desde la terminal virtual desde aquí puedo escribir. También aquí, si nos vamos a, a nos seleccionamos y nos vamos a botón derecho, vemos aquí algunas características. Si, ¿Sí? En modo hexadecimal, vean, ahí está el mensaje. El mismo mensaje que está aquí, es el mismo mensaje que teníamos en el programa acá. No sé si lo alcancen a ver. Vean, aquí está. Si ¿Sí lo ven? Sí, este es el que tengo yo programado en mi micro. Y esto es lo que está sacando el micro, vean. Nada más que, como acuérdense que él manda caracteres ASCII, pues yo lo puedo visualizar en su modo de caracteres ASCII. Ahí está. Entonces ya yo veo el mensaje. Entonces, ojo con esas, esas configuraciones aquí. ¿sí? Igual con el eco. El eco cuando ya tengo recepción me sirve bastante. Aquí no, no visualizo nada, pero cuando tengo la recepción es cuando yo visualizo si son caracteres ASCII y hexadecimales. Entonces aquí es nada más lo que está haciendo el programa, es transmitiendo el mensaje, transmitiendo, transmitiendo, y todo lo está haciendo a través del puerto serie ya. O sea, a través de este cable que tiene el microcontrolador, él ya me está mandando la información ¿sí? que yo voy a, a, este, a recibir con otro micro. en este caso estoy simulando que esta terminal virtual es el otro micro y que está recibiendo ese mensaje. Entonces ya con esta simulación yo puedo ver que el mensaje efectivamente está saliendo sin problemas. Si en un dado momento eh, hubiera algún problema, aquí lo tendría que visualizar. Físicamente estos equipos existen. ¿eh? Esta terminal virtual existe físicamente. Es un hardware que yo puedo conectar en, la, en, el, en, el, en el en los cables de comunicación para ir verificando si los caracteres que se están enviando son correctos entonces aquí yo puedo poner esto incluso por ejemplo vamos a ponerle aquí nada más vamos a cambiar el mensaje eh, nada más que tiene que ser 16 espacios acuérdense vamos a ponerle 1, 2, 3, 4 hola 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16. Ahí están. Ya están los espacios. Vamos a compilar. Si checamos el código, vean, ¿se acuerdan del 20? Ahí están, miren. Ahí están los espacios en blanco, son 20. Y aquí los tengo. Los espacios en blanco, los espacios en blanco y el mensaje. Entonces, este es el código que se programa en el microcontrolador. Y aquí podemos ir viendo cómo se va ejecutando esos códigos. Voy a poner esto a, a minimizar aquí. Aquí vamos a ver las dos. Ejecutamos el programa y vean aquí cómo se van marcando los códigos de 2 bytes o 3 bytes, de acuerdo al tipo de instrucción. Vean, Ahí se ve ejecutando el programa en hexadecimal y aquí lo vemos nosotros en el código que entendemos. Ahí en el hexadecimal, pues también lo podríamos entender. Vean, estos son de 2 bytes. Y vean la instrucción, aquí estamos cargando un 10 que es el equivalente al 16, a un 79, que es el código de operación. Estos son los códigos de operación. Y este código de operación, pues lo que está haciendo es mover un dato a R1. Eso es lo que le está diciendo el código 79. Si yo sigo ejecutando, vean. Ahora viene el otro código de operación. Fíjense que ahora nada más es un código de operación E8. Porque aquí yo no hago nada, simplemente la instrucción ya dice... Mueve lo que tiene R0 al acumulador y ese código de operación, ese l 8 le está diciendo al micro eso: que mueva R0 al acumulador. Y ahí está. Ahí vemos toda la ejecución del programa que se está visualizando. ¿no? Y así nos vamos acá. Ahí está nuevamente el mensaje y ven otro mensaje. ¿eh? Y. Ahí está, lo que acabamos de escribir. Si lo ponemos en, en su modo hexadecimal, vean este mensaje, están los espacios en blanco, ahí está el código, etc. ¿no? Eso sería el, el dato hexadecimal del mensaje ASCII que estamos visualizando. Entonces aquí botón derecho, le quitamos y ahí vemos el, el mensaje como nosotros lo quisiéramos ver esto es como nosotros quisiéramos ver el micro está trabajando con esto ¿eh? ojo con eso el micro está mandando esto ustedes son a través de su otro programa que tenga el otro microcontrolador el otro extremo tiene que estar identificando estos datos no vayan a estar pensando que va a recibir la letra H la o, no, él le está mandando su equivalente ¿no? que sería un 48 un 4F, un 4C esas serían las letras pero ya al momento de leer a Cenaski se vuelve el texto que yo quiero transmitir o quiero recibir entonces mucho ojo a la hora de hacer comunicaciones seriales, verifiquen que estén trabajando en hexadecimal o si están trabajando en ASCII a la hora de configurar porque si no, eso sí van a ser unos problemas de identificación de que no van a saber si el dato que están leyendo es ASCII o es hexadecimal, entonces hay que asegurarse de esa situación bien preguntas, dudas, hasta aquí Porque de aquí en adelante se van a ir solos. No, brother, bueno, a mí ya me quedó más claro ahora viéndolo de... Así de manera, pues ya... Cómo es la de manera programación. Física es de... Ajá. Bueno, qué bueno. Bueno, es que esto, ustedes tienen esta herramienta. Por eso le digo que practiquen. O sea, ahorita la ventaja que ustedes tienen es que tienen simuladores y pueden trabajar y pueden hacer todo. Si aquí trabaja esto, físicamente yo les aseguro que tienen el 90% de que va a funcionar. le digo 90% porque el 80% depende de su proto, de sus cables, que los componentes estén bien, etcétera. Pero si aquí el programa ya funcionó, es un hecho que va a funcionar físicamente. ¿eh? Los errores van a ser de conectividad o de configuración física del hardware, pero no del programa. Entonces es un hecho que si aquí ya jala esto va a funcionar físicamente. Lo mismo como les digo con la aplicación App Inventor. Si aquí ustedes simulan, eh, a ver, bueno, si tenemos chance de hacer algo porque por los tiempos nos tenemos cortos, pero vamos a ver si se puede hacer algo. Este, para que ustedes vean que todo se puede simular y si está todo simulado físicamente eso puede funcionar sin ningún problema. Entonces la idea es que ustedes practiquen. La única, vuelvo a repetir, la única manera de entender esto es practicar, practicar. Hacer estos cambios. Aquí ahorita ya les di este programa. Y usted, su imaginación empiecen a ver cómo, qué mando, qué hago, qué el otro. Y luego cómo combino un push button para que yo mande el mensaje. Aquí estoy mandando puro texto. Aquí les estoy enseñando a mandar puro texto. Ahorita. Pero también al micro aquí que tenemos... Yo le puedo poner un push button y yo quiero que cuando prima el push button, ese dato del push button, yo lo quiero mandar al otro lado. Entonces aquí con la terminal virtual ahorita puedo experimentar a ver qué necesito modificar. Ya vi que en el programa no necesito modificar la configuración. Esto es lo único que me queda aquí. Si yo voy a realizar transmisión, lo demás se va a cambiar todo a excepción de la rutina de envía. Esa sí se va a permanecer porque es la que necesito para transmitir. Entonces yo necesito modificar todo esto y a lo mejor aquí meter la rutina del push button la, la rutina del interruptor e intercalado en eso hacer llamada al envío del dato porque dices ya cerré el interruptor ya vimos esa rutinita, ya detecté cuándo es uno y cuándo es cero pues cuando es uno entra aquí y quiero que me mandes a prender un LED aquí en mi mismo micro para que yo vea que sí se prendió, pero también quiero que me mandes un dato al puerto serie para mandar a activar ese LED en el otro extremo de microcontrolador Bueno, esas son cosas que ustedes pueden empezar a trabajar. O sea, nunca se esperen que van a encontrar todos los programas hechos ya, ¿no? Hay programas, hay un montón ya realizados, pero no todos van a satisfacer lo que ustedes quieran realizar. La idea es que se entiende entonces, pues la idea de la ingeniería es eso, que ustedes puedan entender cómo pueden modificar su programa al gusto y no estar copiando y pegando, que a veces eso es lo que se hace y no es correcto. Porque entonces no están entendiendo nada del hardware. Y acuérdense que ustedes son, van a ser ingenieros. Y siempre van a tener ese problema y ese detalle en toda la vida. Entender primero el hardware para luego poder configurar. Y poder hacer las cosas. Si no, no se va a poder hacer nada. Pues todo es configuración. Más en lo que es electrónica y digitales. Es, todo es configuración. Ya lo están viendo aquí. Cada componente tiene sus características. Y cada componente tiene una forma de configurar. Y si se le conecta al micro... A forzosamente hay que hacer un handshake. O sea, hacer un pequeño protocolo para que se pueda enlazar el micro con el componente. Entonces, es necesario que se metan eso en su cabeza. Que esas son las cosas que se van a encontrar. Al rato van a manejar PLCs. ¿Y qué necesitas del PLC? Ahí está el manual. ¿Qué necesito configurar? Ahí está el manual. Ahí están los registros. Y se van a meter ese rollo. Entonces, es necesario que empiecen a agilizar ese proceso. Que es necesario. Esta es una de las partes de programación que les va a ayudar. Hacer eso, no que vayan a ser unos expertos, no sino a entender cómo se tiene que hacer una configuración. Y conforme se vayan metiendo, van a ir comprendiendo y aprendiendo. Una vez que le agarren el modo, así como dices tú, ah ya le agarré, pues me voy a otro micro. Pues órale, con otro micro vas a entenderlo rápido y vas a poder hacer comunicación. Lo mismo va a pasar con el PLC. Una vez que le agarras el modo de configurar un PLC, una marca, te vas a otra marca. Ah, se parece, va, rápido. Y va a ser muy rápido. Pero necesitan empezarse a meter. Entonces la programación ayuda un montón a agilizar su cerebro, a tomar decisiones rápidas, a ver cómo solucionar un problema, cómo le hago, cómo le cambio. Pero si no hacen ese ejercicio es muy difícil, ¿eh? no, no se les puede ayudar de otra forma. Eso ya depende de ustedes. Y vuelvo a repetirles, la idea de estos ejemplos que hemos visto hasta ahorita es para que los empiecen a mezclar, empiecen a hacer ustedes sus pininos ahí, de cómo le hago aquí, cómo le hago. Y a partir de ahí empiezan a, las dudas, empiezan las preguntas y esas son las interesantes. Pero si no hacen nada de eso, pues nunca van a tener dudas, nunca van a tener preguntas. Entonces, pues, no, no hay manera de cómo ayudarlos. ¿Sí? Un microcontrolador les da, ahora sí, las cosas para que ustedes puedan hacer lo que quieran. Hacer y deshacer, sin ningún problema. Pero, pues, la cosa es intentarlo, ¿no? Por eso les decía, si van a hacer un proyecto y les puede apoyar ahí en su casa, pues háganlo enfocado a eso. Que van a hacer gastos, sí, pero pues es que ya sabemos que todo proyecto implica gastos, pero si le vas a sacar un beneficio y te va a quedar ahí, qué mejor. Y va a ser algo hecho por ti. Y a la larga ese proyecto van a ir mejorando, pueden ir mejorando y hasta que quede listo, ¿no? Entonces pónganse a hacer ese tipo de actividades. Les ayuda mucho. Mucho. Porque son... No es de una sola área, son muchas áreas las que ven a la hora de montar algo. ¿no? En el caso de lo que hemos estado manejando, de su tanque de agua, se van a meter ahí a parte de mecánica. ¿Por qué? Porque vas a meter una bomba y te tienes que meter a características de bomba, que si succión, que si la presión, que si el caudal. Empiezan a manejar variables que a lo mejor no tienen muy entendidas ahorita, pero te empiezas a meter en el proyecto y las empiezas a entender. Y eso más adelante les va a servir un montón. Empiezan a agarrar experiencia, porque luego que dicen, es que no tengo experiencia, pues es que no haces nada. Pero si te pones a montar eso, ah bueno, una bomba, ya conozco una bomba, ¿cómo tomo la decisión? Ya conozco cómo decidir cuándo elegir una bomba, qué características tengo que fijarme, eso va quedando en su experiencia propia. No es un papel que les diga, tengo esta experiencia, no, pero es una experiencia que cuando te pregunten rápidamente la van a poder responder. Esas preguntas relacionadas a eso, ¿no? Igual, te metes eléctrico porque tienes que conectar la bomba, ¿no? Pues tengo que meter aquí mi alimentación, tengo que poner mi tierra. Entonces vean ustedes cómo empiezan a, a, a fusionar ideas, incluso de otras áreas que a lo mejor no tienen bien conocidas, pero se tienen que meter. Y es la única forma, no hay más, ¿eh? Porque en una materia no se ve todo. Uf, si aquí viéramos, nos podemos tardar toda una carrera y no terminamos de ver este micro, ¿no? Son partes nada más que les puedo dar, eh, genéricas para que ustedes se ayuden y a partir de ahí ustedes se van solos. Pero nunca se va a poder ver todo en una materia. Entonces si ustedes llevan a esto a un proyecto, es donde aprenden un montón, es donde más se aprende, implementando, armando, físicamente. ¿no? Incluso hasta de albañil te la vas a llevar, si necesitas montar ahí un ladrillo, un blog, etc., pues también vas a conocer tubería, cómo montar tubería ahí te empiezas a ordenar, a hacer tus conexiones cómo ordenar tu cableado y luego el enlace, ¿no? de electrónico, ahora sí viene la tarjeta, viene la, ya enlace todo y ya, ya viene la parte electrónica, ahora que funcione ya con condiciones reales ese tipo de de proyecto y si funciona la satisfacción es esa, que tú lo hiciste aprendiste un montón te queda una experiencia grande y tu familia ve que realmente estás aprendiendo eso es lo más interesante también que le muestren a la familia que oye pues sí está valiendo la pena la inversión que estamos haciendo en este chavo no pero pues eso ya depende de ustedes ustedes son los que mandan en su camino dirían por ahí trilladamente son los arquitectos de, de su futuro bien jóvenes pues aquí vamos a dejarla por hoy con este ejemplo que nada más es, es recepción Video de transmisión, en la próxima vamos a ver la recepción y luego ya vamos a ver la mezcla de los dos programitas, cómo recibe uno y cómo transmite el otro. Para que vean cómo ya se fusionan los dos programas, el de transmisión y el de recepción. Y ya a partir de ahí pues ya se puede hacer entonces la transmisión y la recepción en ambos microcontroladores en función de lo que se quiera. preguntas, dudas, comentarios, hasta aquí. por el momento no bueno pues entonces aquí la dejamos y nos vamos el día lunes que tengan buen fin de semana y excelente tarde igualmente maestro. hasta luego hasta luego hasta luego